Noticia muy positiva, el senador Alessi Victoria Ayer renunció en el día de ayer, mire, para seguir lo que es el, eh, los fondos que recibe a través de lo que son la gestión social llamado barrilito, mire, y en cambio los 694 mil pesos que recibe hasta el día de ayer serán administrados por, mire, precisamente por una institución, por una resputada institución comunitaria precisamente en este sentido para que los recursos que debieron ser de barrilito, él renuncia a ellos, sino que los traspasa a una institución para poder llevar a cabo una labor social correcta. Vamos a escuchar lo que decía el senador en el día de ayer, por favor. Todos los... Eh, Nos ha solicitado a través de ustedes cualquier comunicación que uno quiere expresarle al país. Eh, y ya buenos días por más a los medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, redes sociales, entre otros. Agradecido como siempre a ustedes por el servicio que realizan a favor de nuestra patria, hoy de forma irreversible y después de un estudio minucioso, profundo y de consulta con prestigiosas organizaciones e instituciones sin fines de lucro de nuestro país, hemos decidido en este momento renunciar a la administración del Fondo de Gestión Social, que es el barrilito, el famoso barrilito, ¿no?, correspondiente a la provincia de María Tina Sánchez, de marcación territorial, que me digno y representar ante este Senado de la República. De modo alguno no estoy renunciando al fondo de gestión social, todo lo contrario, estoy poniendo eh, dicho fondo en manos de un, de un patronato de hombres y mujeres, eh, de buena voluntad, de acrisoladas virtudes, con una eh, admirable trayectoria social, empresarial, religiosa, de junta de vecinos, los cuales estarán aglutinados en el Patronato de Desarrollo Provincial María Trinidad Sánchez. El patronato está conformado por cinco miembros en su consejo. Está la señora Amelfi González, que, que es presidenta de la Asociación de Envejecientes y Pedidos Físicos del municipio de Nagua. Y estoy seguro que este patronato, el cual está revestido de la legalidad eh, conforme a que establece la ley en la materia, que por demás es el primero en la especie en la República Dominicana, eh, será una correa de transmisión para diafenizar, transparentar mucho más el dinero del pueblo, de todos los sectores de la vida social de Mariatina Sánchez, están representando este patronato, vuelvo y reitero, para manejar con equidad y pulcritud lo que pertenece eh, por derecho adquirido a nuestra provincia, Mariatina Sánchez. En este mismo sentido, el congresista dijo en el día de ayer que ya es hora de transparentar y sentar lo que son las bases institucionales del programa de asistencia social que lleva a cabo los legisladores, en este caso en su condición de él como representante de la provincia María Trinidad Sánchez. Muy loable y muy acertada esta decisión del senador Alessi Victoria ayer de poder traspasar estos recursos para que sean manejados de la mejor forma. Mire, era, estamos hablando que comunitarios, instituciones comunitarias manejarán estos recursos de forma correcta y equitativa que es lo más importante.